al comentario, pues vamos con los principales titulares que traen los medios nacionales e internacionales en el día de hoy. Cero, yo quiero hacer un comentario breve y es referirme a la situación eh, de fricciones que han estado eh, eh, haciendo público los destacados periodistas Nuria Piera y Juan TH. Eh, mm. Se han enfrascado en una un dimidirete, se han sacado los trapitos al sol, ambos, y yo creo que eso... Eh, no se ve bien, sobre todo ante dos eh, connotados periodistas eh, del país, verse enfrascado en esta discusión, por eso va a traer, no sabemos hasta sí. dónde pueda parar. Por ejemplo, Nuria Piera le dice a Juan T. H., eh, perro faldero, y Juan T. H. le dice que nunca ha extorsionado a nadie para buscar fortuna ni rating. Eso ahí estamos claros. Mm -hmm. Juan T.H. Le, le dice a Nuria. Ya le dijo todo Entonces, hay dos cosas. Tú dices, ¿quién? Tú puedes decir, bueno, ninguno de los dos tiene razón. ¿Por qué Juan T.H. dice que nunca ha extorsionado a nadie para buscar fortuna y rating? Esa es una pregunta que se la deja a usted para que usted se la responda usted mismo. Claro. Nuria claro. Pierre le dice a Juan T.H. que es un perro faldero, que responde a los intereses más bajos de la República Dominicana y que su firma eh, no tiene ningún valor y que. Parece ser que insinuó que, que ha estado sin trabajo, que no tiene trabajo. ante H le respuesta diciendo que, que siempre ha tenido trabajo. Menciona que 30 años en el Nacional, 20 en la Z, 7 aquí. O sea, que nunca le ha faltado trabajo. Es una discusión que hasta cierto punto yo la percibo como estéril, ¿verdad? Porque enfrascarse mm. en esa situación, estos dos destacados periodistas, yo creo que dice mucho. Ahora bien, eh, a mucha gente hasta cierto punto se alegran porque de ser cierta, esos, eh, esas descalificaciones que uno y otro se hacen, pues entonces estamos. Claro. Eh, estamos Hay viendo, declaraciones abiertas. ¿eh? Exactamente, sí. estamos viendo cosas que no sabíamos de una y de otra. Bueno, o que usted que no está viendo no se podía imaginar. Así que yo espero que, claro. que esa situación pues ya se le ponga fin, porque eso en nada beneficia ni el periodismo ni a ellos dos así que vamos ahí, a parar que esta ahí, ahí, no ahí estamos viendo la influencia que tiene el period, que tienen, lo, lo, que tienen claro. lo que hacen periodismo y el y, y, y nuestra eh, comunidad política tan sencillo fíjate como fíjate, es fíjate lo que yo decía el otro día eh, sobre el audio que mostró esta niña la ministra de la juventud sí. eh, que ella dice en una que fue editada dice bueno yo supongo, vamos a suponer que sí que fuera editada es la voz de nuna, la voz, sí o no ¿Es sí, la voz sí, de Nuria, sí, sí, ¿sí o no? Es, parece. Si no fue que buscaron un doble, o sea, para, para se, parece, se parece bastante. Voz, ¿no? Entonces, cuando yo me refiero a eso, es lo que digo de Juan T. H. y de Nuria Piera. Juan T. H. dice una cosa, Nuria uh Piedra -huh. dice otra. Entonces, aquí, eh, es interesante para el que tal vez no conoce esas aquí, esas, aquí, esas aquí siempre se ha utilizado el poder. Aquí, se ha, aquí siempre se ha utilizado el poder de la prensa. Siempre. Eso es así, una así. cosa que, que no podemos negar. Vamos Mira, entonces. Víctor, hay algo que nosotros, que yo quiero comentar y es. Eh, que en Estados Unidos, como hemos visto, que el, la vida que ha recobrado el COVID en, eh, ha sido mucha y están así, principalmente en la ciudad de Nueva York, prácticamente eh, es eh, tiene los números y la estadística de ciudades y de países como Francia, eh, España eh, y así sucesivamente, Perú y hemos visto y, y, y hay una información sobre un la estadística según una, un, una empresa muy importante no un ministerio de, de, de, de estadística que prevé que habrá más de 40 mil fallecimientos de hispanos y tú sabes cuál es la razón de eso víctor que la economía en Estados Unidos, principalmente en Nueva York, no ha parado los trabajos no han parado no se han, no se no han pasado no han hecho ese toque de queda que nosotros hemos que, que nosotros hicimos, y decirle que la gran mayoría de esa fuerza laboral que hay ahí es hispana. O sea que cuando ¿Hispana? las autoridades, claro. que, en serio, que cuando las autoridades nuestras eh, dicen y resaltan la labor de prevención que se ha hecho, hay que reconocerlo. Claro, hay que reconocerla porque así, oye, y la gran mayoría de esos hispanos, viven en condición de hacinamiento en los Estados Unidos, ustedes lo saben muchos de los que me están escuchando y viendo hoy saben, y viajan a Estados Unidos saben que en algún, en la gran mayoría de esos apartamentos de dos, y tres, de dos habitaciones, la gran mayoría viven siete y ocho personas, sin ningún problema en lo que trabajan en la mañana y lo que trabajan en la noche lo, es. que sacan el, el, lo que sacan los muebles para, para sofá cama, lo sabemos entonces todos esos hispanos que viven en hacinamiento, que están trabajando en tiempo de COVID, obligatoriamente son los que más se van a enfermar. Y representan un 30% de la población norteamericana. O sea Lame, es que Lamentablemente, eso, eso, lamentablemente, claro, pero esa es la Ellos están la mandando realidad. a trabajar a los latinos. Allá ellos están mandando a trabajar y a morir a los latinos, porque son ellos la fuerza laboral de los Estados Unidos. Bueno. Llegamos al final con ese último comentario de Sergio Romero. Agradecer, como siempre, a la parte ejecutiva de este grupo Telenor, que no ha escatimado el esfuerzo para que nosotros sigamos orientando e informando a toda la región nordeste, el país y el mundo. A la parte técnica, José Paulino, a Melvin, allí en el Master, Mr. Edvard, y a ustedes, como siempre, gracias por su amable sintonía. La invitación para que no se pierda la retransmisión de